Bienvenidos a esta, la quinta entrevista de la jornada de, para orientación de elección de módulo y la segunda acerca del módulo de instrumentación. En esta ocasión tenemos el gusto con el doctor Didier Torres. Él es graduado con mención honorífica en la ingeniería automática en 2004 y en la maestría de sistemas digitales en 2009 por la Universidad Politécnica de La Habana. En esta institución cumplió su servicio social como profesor en el, área, en el Departamento de Ingeniería Biomédica Adicionalmente, realizó investigación en el área de ingeniería clínica, presentando los resultados en congresos nacionales e internacionales. Durante cinco años, formó parte del de grupo de investigación del Departamento de Física, aplicada en el Instituto de Cibernética, Matemática y Física en La Habana, donde estuve involucrado con proyectos relacionados con la aplicación del de ultrasonido, tanto en la industria como en el área médica. Ahí él se desarrolló como el investigador principal en las áreas de procesamiento digital de señales y diseño digital avanzado, publicando sus resultados en revistas arbitradas e indexadas. En 2011, él, él continuó con sus estudios de doctorado en el Tecnológico de Monterrey y desde su graduación como doctor en Ciencias de la Ingeniería, ha estado involucrado en la docencia en diferentes instituciones educativas. Como sus resultados de esta de esa investigación de doctorado, se publicaron dos artículos, se registró una herramienta computacional en el Instituto Nacional de Derecho de Autor y fue concedida una patente por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Desde el 2016 es parte del Sistema Nacional de Investigadores y desde agosto del 2018 forma parte del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos en nuestra facultad, donde imparte las asignaturas de amplificación y filtrado de señales médicas, análisis de bioseñales y sistemas de medición y transductores médicos. Actualmente se encuentra tutorando cuatro tesis de licenciatura y desarrollando un proyecto titulado Herramienta Computacional en la enseñanza del análisis y procesamiento de Biosignales. Doctor, este, sea bienvenido, es admirable su trayectoria y los logros que ha obtenido, pero cuéntenos un poco más acerca de estos proyectos que ha realizado. Bien Fernando, bueno gracias ante todo eh, por la, esta presentación eh, y además agradecerte por la por la invitación, ¿no? a, este, a este seminario que definitivamente es, es muy importante para que los, los estudiantes, los, los, los de nuevo ingreso, pues pues sepan orientarse y tengan una mejor orientación hacia cuál de los módulos eh, desearían pues pues incursionar, ¿no? ya avanzado su, su su estadía en la a lo largo de la carrera. Bueno, de los proyectos, eh, así los, los más importantes que he desarrollado a lo largo de, de mi trayectoria, ya luego de pasar el servicio social, han sido uno eh, relacionado con el ultrasonido. Relacionado con el ultrasonido he realizado dos o tres proyectos, dos vinculados a la industria, ¿sí?, en, la, en lo que es el ensayo no destructivo, el ensayo no destructivo no es más que una técnica ultrasónica que permite detectar grietas eh, y, y, y validar el funcionamiento y, y caracterizar estructuras, ya sean estructuras de metálicas como en los parques de diversiones, por ejemplo, eh, en los aviones, por ejemplo, pueden ser estructuras de concreto como... Los, los pilares que sostienen eh, la entrada de, de un hotel, por decir un ejemplo, fue uno de los, de los proyectos que trabajamos, ¿no? Eh, tanques de almacenamiento de gas, de combustible en, la, en las industrias. Sí, todos esos materiales, sea cual sea con el uso, con el tiempo, pues se van desgastando. Incluso ese desgaste, pues si se observa a simple vista, pues es todo un éxito porque se puede con... Con, con tiempo, con antelación, se pueden llegar a reparar y no se sufriría de un daño, un daño considerable. ¿sí? Sin embargo, muchos de estos materiales, el desgaste no se observa a simple vista, está dentro de la estructura, entonces con técnicas de ultrasonido pues, se pueden detectar a tiempo. ¿De acuerdo? Y se puede llevar a cabo, a cabo lo que es el ensayo y la reparación o sustitución del dispositivo que esté dañado que se esté dañando para que la estructura no colapse, como por ejemplo pudiera suceder y ha sucedido en, en parques de diversiones, ¿sí? Lo cual pues conlleva un riesgo eminentemente grande, ¿no? También ha estado vinculado ultra, en proyectos ultrasónicos relacionados con el ultrasonido en la parte de, la, de las ciencias médicas y digamos que ahí fue donde comencé a, a, a, incursiona, a incursionar en esta parte de la ingeniería biomédica que, que tanto me gusta, ¿no? Eh, ese proyecto estuvo destinado fundamentalmente al área de flujometría cardiovascular, específicamente en los procesos quirúrgicos de revascularización coronaria. Ahí el, el, el, el asunto era pues validar estos procedimientos quirúrgicos una vez que el team de cirujanos eh, hacia sus implantes. ¿sí? El paciente llega, pues, con, es necesario sustituir una arteria coronaria, se le extrae otra, otra arteria, otra vena de su propio cuerpo, se implanta en lugar de esa arteria coronaria, pero luego debemos verificar que efectivamente esa arteria nueva implantada pues, esté funcionando correctamente. Entonces, para eso se utilizan técnicas de ultrasonido Doppler y otra técnica ultrasónica que se llama tiempo de tránsito ultrasonico, ¿sí? eh, para validar la estructura de este vaso sanguíneo injertado. Si todo sale bien, pues si el vaso está en, en, en, en, en condiciones fisiológicas buenas para que pueda circular eh, la sangre a través de él, como lo haría normalmente a través de la arteria coronaria, entonces pues, el, el paciente pues, se, se, se, pues, se termina el, el proceso quirúrgico y eh, se mantiene en el área de posoperatorio hasta que se pueda restablecer su, su salud normalmente. Esos han sido los proyectos relacionados con el ultrasonido que he estado, que, bueno, que trabajé en algún momento. También he estado, también, bueno, trabajé en proyectos relacionados con la detección de artefactos en señales biomédicas. Sí, ahí estuvo orientada mi tesis doctoral en el año 2011, que comencé. Y eh, el objetivo era detectar ciclos de señales o de bioseñales, en este caso, que fueran afectados por, eh, por, por de, detecciones eh, que, eventuales. Yo le llamé eventuales porque son detecciones que pueden ocurrir o no. Incluso pueden ocurrir, por ejemplo, digamos que tienes una señal de 40 ciclos y, esa, y, esa, y ese artefacto o, esa, o ese ruido eventual puede eh, estar, eh, puede ocurrir en el ciclo 3 y luego puede ocurrir en el ciclo 37, o pudiera no ocurrir más, ¿sí? Ahí hay, hay, un, hay un grado de complejidad porque no es un ruido gaussiano, un ruido que siempre está presente, como el ruido de los componentes electrónicos, que siempre está presente, el ruido electromagnético que siempre se induce, siempre está presente y afecta a todos los ciclos de nuestra señal por igual. Hay otros tipos de, de ruidos que... Reitero, yo les llamé eventual, no es que así se llamen, yo simplemente les di ese nombre en mi tesis. Que son más difíciles de detectar porque no siempre ocurren y no necesariamente van a ocurrir. Cuando ocurren estos ciclos? Bueno, pues estos, estos artefactos, pues va a depender de la aplicación como tal. Por ejemplo, en aplicaciones como la electrocardiografía, un, una, una posible fuente de estos artefactos es la desconexión brusca de uno de, de los electrodos que le estamos poniendo al paciente. Cuando eso ocurre, pues puede aparecer en un ciclo o en dos o en tres de la señal eh, un comportamiento que es completamente a, a, anormal y representa que ese ciclo está afectado por una distorsión eventual. Ese fue el proyecto que desarrollé durante mi tesis doctoral. Y ahora, bueno, pues estoy trabajando en el departamento, eh, estoy trabajando en dos proyectos, uno, eh, cuál soy el responsable, que es el diseño de una herramienta computacional que le permita a los estudiantes, pues, quizás abordar algunas cuestiones de análisis y procesamiento digital de bioseñales que no se abordan en, en, en durante el curso y que son muy importantes. Eh, y el otro está relacionado con esta fase de la, eh, que estamos todos viviendo de la pandemia de, del COVID. Es un megaproyecto muy grande donde participan varias instituciones eh, del departamento participamos cinco profesores y básicamente, eh, bueno, ese, ese proyecto apenas acaba de, de ser aprobado, entonces vamos a estar comenzando el trabajo, pero bueno, está relacionado con el diseño de dispositivos eh, de telemetría que apoyen toda esta parte del, del diagnóstico para el, lo del COVID-19. Diagnóstico y bueno, y tratamiento, por supuesto. Hoy vemos que ha sido muy variado su trayectoria en este ámbito sí. de proyectos. Este, pero durante esa trayectoria que leímos a, a, al inicio, nos habla un poco de que estuvo relacionado con la ingeniería clínica. Digámoslo así, este, ¿cómo colaboró en esta área de la logística? No, en realidad estuve vinculado al departamento eh, o, o al grupo de, de ingeniería clínica eh, cuando me gradué. Es que es, es, que es un poco diferente donde yo estudié como, ah, cómo se hace acá, ¿no? Cuando tú terminas de estudiar allá en Cuba, automáticamente haces el servicio social. Es obligatorio, okay. dos años, ¿no? Y el servicio social, además de ser obligatorio, no lo haces donde tú elijas, lo haces donde eh, te corresponda, digamos, eh, o donde te ponga, más bien. Entonces, eh, yo tuve la suerte de, eh, de que me dejaron ahí en la escuela, como profesor del departamento de Ingeniería Biomédica, y dentro de ese departamento habían varias divisiones, ellos eh, a mí me asignaron a la, a la División de Ingeniería Clínica. Y ahí básicamente, l, a, a, en los dos años que estuve, lo que hice fue trabajar en el diseño y construcción de un analizador de seguridad eléctrica para equipos e instalaciones médicas. Habían o, o, otras personas que estaban trabajando con, con software, que estaban desarrollando software para todo esto de programar los mantenimientos eh, eh, pues, preventivos, para programar todo esto de las bases de datos, de los pacientes, la, eh, todos los estudios que se le hacían, etcétera, etcétera, pero sinceramente en esa parte yo no, yo no trabajé, yo trabajé en la parte de lo que fue de, de la instrumentación, la parte del de diseño, como te decía, de un analizador de seguridad eléctrica para equipos médicos. En eso fue mi, mi, mi trabajo en, en aquel entonces, estoy hablando hace más de 10 años ya, en, en el área de esta de ingeniería clínica. ¿Y no ha tenido ningún acercamiento <coughs> al área de la logística? No, Fernando, fíjate que sinceramente no he tenido ningún acercamiento al área de la logística, eh, más que ahora lo poco que he escuchado eh, cuando habla pues, la, la profesora Zaida, que el profesor Luis, eh, o, bueno, Jorge, eh, en las reuniones y eso, pero en realidad en mi trabajo como tal hasta ahora no he tenido ningún acercamiento al área de logística. Ok, bueno. Conociéndolo un poco más, ¿qué es lo que más le gusta a usted de la instrumentación biomédica? Pues a mí lo que más me gusta de la instrumentación biomédica, eh, si me hablas a cuanto a tecnología y eso, pues es justamente la parte del diseño digital y es la parte encargada del procesamiento de señales. ¿sí? Acuérdense, a acordarnos que la instrumentación biomédica involucra un conjunto de sistemas que se tienen que interconectar de algún modo, para, pues, eh, justamente producir un, un, un dispositivo, un, un megasistema que sea capaz de ayudar al, al médico a tanto a diagnosticar como a dar terapia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de todos esos grandes, eh, o todos esos subsistemas, eh, en el que yo me he desarrollado más ha sido justamente, y es el que justamente por, que es lo que más me gusta, en la parte del diseño digital y en la parte del análisis y procesamiento de las bioseñales que se van obteniendo. Ok. Este, nuestros compañeros nos han preguntado mucho, de, Bueno, a comparar, bueno, sabiendo que usted ha tenido una gran preparación académica, ¿qué opciones de posgrado del módulo hay aquí en México o en el extranjero? Mira, opciones de posgrados hay bastantes, ¿sí? Eh, todo está en cuestión de, de lo, lo que uno quiera. Incluso hay, hay, hay, hay instituciones que no tienen un, po, un, un programa de posgrado tal cual orientado o, o, o con un nombre, digamos, afín a la ingeniería biomédica o a los sistemas biomédicos. Sin embargo, ya una vez que uno entra a ese posgrado, pues tu línea de investigación, por ejemplo, en el caso de los doctorados, pues puede estar perfectamente vinculado con algún tema de ingeniería biomédica. Esto te, esto te lo digo con total conocimiento de causa porque fue lo que a mí me sucedió. Eh, por ejemplo, habla, de, hablando de la institución donde yo hice el... el, el doctorado, su, su programa no tiene un nombre tal cual que esté relacionado con la ingeniería biomédica. Sin embargo, la investigación que realicé, pues sí tributó totalmente al área de ingeniería biomédica, específicamente al proceso al procesamiento de señales de, de flujo sanguíneo. Pero pueden, puedes encontrar o pueden encontrar posgrados, por ejemplo, en la UAM. La UAM tiene un posgrado de ingeniería biomédica, tanto maestría como doctorado. Sí, es un posgrado muy bueno, es un posgrado de calidad. Sí, también en el SIMBESTAF en el de Monterrey tienen una maestría con especialidades en física, en ingeniería biomédica. Eh, en, en, eh, por ejemplo, en el caso de la Ibero, en el caso de la ITESO, tienen estos programas generales. Pero esos programas generales ya luego, si a usted lo que le interesa es el área de, de, de, de biomédica, lo que puede hacer es enfocar su investigación durante los cuatro años que generalmente dura un estudio de doctorado, pues lo que puede hacer es enfocar su investigación al área de ingeniería biomédica. Eh, lo mismo ocurre en el TEC de Monterrey, el programa es un programa general, ¿sí? no es específico para ingeniería biomédica, sino es que es un doctorado en ciencias de ingeniería. Luego, pues enfoca, y todos estos posgrados que te estoy mencionando son posgrados muy buenos, son pro, son posgrados eh, de calidad, ¿sí? Son pro, son pro, pro, posgrados que pertenecen al programa PNPC del del CONACYT, donde están avalados como programas de calidad. Está también, te puedo mencionar, el eh, de este conozco, un, no, no mucho, porque en algún momento eh, di dos o tres eh, conferencias, en el, en el programa de maestría y doctorado de biotecnología, de biotecnología perdón, y bioingeniería y bio, y bio del SIMBESTAF acá en Zacatenco, acá en la Ciudad de México. Ahí también tienen un buen programa de maestría y doctorado. Ese sí está directamente orientado a la bioingeniería y a la biotecnología. Y así puedes encontrar muchos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Astrofísica, aunque su, su nombre suene a que está un poco lejos de la ingeniería, pues no, tienen una maestría y un doctorado, pues está vinculado con las tecnologías biomédicas también. Entonces, se trata, eh, Fernando, más bien de, de, de buscar, ¿no? De buscar, eh, pero sí, claro que hay, por supuesto, y aunque el programa, el nombre del que, que la institución le da al programa no sea directamente relacionado eh, con, con, con el prefijo bio, con el prefijo bio, entonces ya uno puede pensar, bueno, pero es que no hay. No, no, sí hay, hay muchos, la inmensa mayoría son programas buenos y de calidad, que están avalados por el CONACIT, ¿de acuerdo? Y, y al final, si no encuentras el, de, el que tenga el prefijo bio, pues entras a uno y lo que haces es vincular tu investigación pues, con la parte que te guste de la ingeniería biomédica, eso es perfectamente eh, factible. Te repito, es algo que te comento con, con, con, con conocimiento de causa porque fue algo que me pasó a mí personalmente. Ok, eso es muy interesante saber que tenemos diferentes opciones para, para eh, especializarnos un poco más. Y pues si hablamos un poco de la especialización en diseño, nos preguntan qué tan viable es trabajar aquí en México en el área de diseño de equipos médicos dentro y fuera de la universidad. Mira, que más bien, la pregunta, yo la orientaría a qué tanto se le apuesta al diseño mexicano. ¿sí? Eh, no sé quiénes eligen o quiénes, eh, quiénes son los encargados de comprar la instrumentación en un, en un centro determinado, por ejemplo. Pero está demostrado que aquí sí se puede hacer instrumentación. De hecho, lo acaba de mostrar el Instituto de Nutrición con el desarrollo de su ventilador que ya van, que ya estaba, fue aprobado, tiene todos los permisos por la Ofepris y ya lo van a empezar a producir justamente para eh, paliar esto de la pandemia del COVID. Entonces ahí tienes un buen ejemplo muy claro, muy reciente de que sí se puede trabajar, sí se puede diseñar aquí en México y sí se puede construir tecnología puramente mexicana. Claro por supuesto, a lo mejor hay que comprar circuitos integrados, esos circuitos integrados los venden empresas en Estados Unidos. Ah, bueno, pero eso es algo que le pasa a todas las empresas a, a, a nivel mundial. Usted es una empresa de diseño, usted compra sus componentes fuera, eso es normal, a las empresas de telefonía les sucede, o sea, es, eso es algo no normal. Pero el concepto, el producto, sí se puede realizar aquí en México sin ningún problema. Ahora, que se haga es otra cosa. No entiendo por qué se prefiere comprar un monitor de signos vitales, un Nihon Koden a una empresa japonesa y no fabricarlo acá. No me queda claro el por qué. ¿Sí? Porque incluso yo, quis yo pensaría que comprarlo en el exterior cuesta más. Claro, estamos hablando que son empresas internacionalmente reconocidas, especializadas, que llevan muchos años haciendo este tipo de eh, instrumentación. Pero eso no significa que aquí no se pueda comenzar a hacer y cuando se llegue a un grado de madurez tal que sea capaz de sustituir al Nihon al de japonés, por poner un ejemplo, uno solo de los tantos, pues sustituirlo sin ningún problema. O sea, sí se puede hacer, más bien quizás no está establecido el camino adecuado para no decir que no se quiere, ¿no? Vamos a decir que es que no está eh, bien labrado el camino para llegar a eso. Pero de que se puede, se puede, lo acabo de mostrar entre tantos ejemplos, porque hay, hay muchos centros y muchas eh, instituciones que con esto de la pandemia se han volcado a hacer sus diseños y lo han logrado. Entonces, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede, por supuesto que se puede. Entonces, sí es viable, claro que es viable, eh, lo que... Pasa más bien, yo creo que es un problema burocrático, es un problema eh, de, de organización, de distribución de los recursos, eh, incluso de, de ganas y deseos por parte de algunos también, de impulsar el desarrollo nacional, que sí se puede lograr a muy gran escala y con muy buenos resultados, estoy completamente seguro de eso. Es muy bueno saber que tenemos esa capacidad de producir esa tecnología y que eh, puede llegar algún momento en el que nosotros mismos lleguemos a satisfacer esas necesidades, eh, tanto en hospitales como en... Eh, eso sería lo, lo, lo ideal. Eso sería lo, lo ideal y te digo, no es que ahora vayamos a sustituir todos los monitores por uno de diseño. No, obviamente todo lleva un proceso de aprendizaje, una curva eh, de, de aprendizaje que generalmente es, es exponencial, ¿no? Pero pero yo creo que si se sigue esa línea, cuando alguien que se dedique a eso ya haya adquirido, cuando digo alguien me refiero a una institución, ¿no? Haya adquirido la suficiente madurez como para poner en un salón, un equipo, un monitor de signos vitales, de tecnología o fabricado aquí en México, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no va a poder ser viable eso? Estamos de acuerdo que las empresas como esta que mencioné de la japonesa pues tiene años años años años años ahí haciendo esto y son eh, probablemente unos de los mejores en el mundo pero eso no significa que no podamos competir y que no podamos darle oportunidad a los ingenieros que tan buenos son pues de demostrar que sí se puede construir un, un, un instrumento y que se pueda utilizar por supuesto que yo digo que sí es completamente viable el, la traba es burocrática, estoy seguro. Ok, bueno, qué lástima. Pasando en otro aspecto, también de esta parte de desarrollo, ¿qué aspectos considera mejorar en nuestra carrera o estas áreas de oportunidad que aún no hemos desarrollado? Ah, mira, eso es una pregunta interesante, Fernando. Yo considero, bueno, la, la, la carrera, como quien dice, pues es, digamos, de, recién, de reciente creación, ¿no? Podemos decirlo así. Y por tanto, pues obviamente va a sufrir modificaciones. Un aspecto muy importante que yo considero cambiar y que de hecho ya se ha platicado en el departamento y que en algún momento ya yo como jefe de, o como responsable de la Academia de Instrumentación, pues he, he abordado con, con mis compañeros, es me, modificar o mejorar el plan de estudio. ¿Sí? No es posible que eh, que solamente la Academia de Instrumentación Biomédica tenga tres asignaturas eh, obligatorias relacionadas con la ingeniería, bio con, con esta parte de la instrumentación. O sea, se tienen que tener más. O sea, el estudiante que ingresa al módulo, además de amplificar bioseñales, además de filtrar bioseñales, además de saber lo que es un transductor de, de, de presión, de temperatura, pues tiene que procesar bioseñales, tiene que adquirir imágenes, tiene que procesar imágenes, o sea, toda la parte esta de imagenología Por ejemplo, tiene que conocer técnicas de diseño digital, y no me baso en el diseño digital que ven en la inmensa mayoría de los casos, que son estos circuitos digitales donde se ponen a unir con puertas y un multiplexor, con una memoria, y así arman sus sus sistemas. Ya actualmente eso no se hace así. Desde hace algunos años se utilizan otras técnicas de diseño digital basado en lenguaje de programación de hardware. Eso es importante que los estudiantes del módulo lo conozcan. Sí, que conozcan qué cosa es un sistema embebido. En el, en el módulo no hay una, una materia obligatoria que, que esté relacionada a los sistemas embebidos. A lo mejor lo ven en alguna otra materia relacionada, pudiera ser que sí, tampoco es que domine todas las... Las materias que ven los, los estudiantes, pero hablando específicamente del módulo, sí creo que sería muy bueno, pues, modificar el plan de estudio y agregar materias quitar otras, por ejemplo, o fusionar otras, como esta de Ingeniería Clínica y la de Sistemas de Medición, yo creo que se pueden, de, la de traductores Médicos, Ingeniería Clínica, creo que se pueden fusionar en una única materia y el, y el módulo se puede agrandar con dos o tres materias más que son importantes y que yo considero y que consideramos todos los, los maestros que nos encargamos de, del módulo de instrumentación, pues que los estudiantes deben conocer. Entonces, eso es algo que es, yo siento que, que le falta a la carrera. Pero bueno, obviamente eso, eh, eso va a llegar, eso va a llegar, definitivamente va a llegar, eh, con estos procesos de, de actualización, de revisión de, de, de los programas de estudio, pues ya estamos preparando, pues, eh, eh, toda la información necesaria para presentar los cambios que queremos que se hagan, ¿no? Eh, algo también que sería bueno que tuviéramos, pero que también parte del hecho de que es una carrera, pues, medianamente nueva, o sea, es de las más nuevas probablemente de la universidad, eh, es la falta de laboratorios, ¿no? Por ejemplo, yo considero que debe haber un laboratorio especializado eh, un laboratorio de cómputo, ¿sí? Donde el estudiante pueda llegar, pueda sentarse en computadoras, no, no a jugar, no a mandar correo, sino en las clases de laboratorio relacionadas, por ejemplo, eh, en las clases de análisis de señales, que donde van a utilizar MATLAB, pues que cada computadora tenga su, su MATLAB, en las clases, no sé, que vean la VIEW para que. Eh, adquirir datos con LabVIEW, pues que tenga su instalado su view, Si ven cosas de elementos finitos en biomecánica, pues que tengan su software, su ANSYS instalado. O sea, que sea un laboratorio de cómputo especializado con donde las computadoras tengan instaladas las herramientas fundamentales, ¿no? Que pueden ser estas que, que te acabo de, de mencionar. Eso nos falta. También sé que se está trabajando, sé que se están buscando opciones que va a llegar, lo sé, pero bueno, me estás preguntando qué falta, te estoy diciendo qué falta. Nos falta también un laboratorio especializado donde hay instrumentación eh, real, ¿no? Donde un estudiante pueda ver qué cosa, adem, independientemente de que de que como proyecto se le pueda dejar en alguna materia o alguna tesis o alguna investigación así, desarrollar un SG, independientemente de eso, pues no, yo creo que nos hace falta un laboratorio de instrumentación especializada donde el estudiante llegue y vea un SG se lo ponga, adquiera señales, vea, o sea, así Entre ellos mismos, ¿no? Que se vayan adquiriendo señales, que lo vean, tanto de CG como electrocardiografía, electromiografía, electroencefalografía, o sea, un laboratorio de ese tipo, que tenga instrumentos específicos, ¿sí? Eh, eso es independiente de que, como te digo, lo puedan desarrollar en un proyecto o como parte de una tesis tesisual, ¿sí? Independientemente de eso. Y lo otro que veo es que eh, pues quizás también, o aunque sea, tenemos, estamos haciendo un laboratorio ahí en el piso 2, como muchos conocen, creo que hay que, que, hay que segmentarlo. O sea, está, está todo muy, considero yo, muy junto, muy desorganizado y no debería estar así. Si debemos tener un laboratorio, como te digo, de cómputo especializado. Uno de instrumentos especializados y uno de instrumentación general, por ejemplo, para... Que con instrumentos generales, ¿no? osciloscopios, generadores de funciones, sus protoboards, sus componentes para que los estudiantes lleguen y armen ahí, su, hagan sus desarrollos que les manden en un proyecto, en una tarea, en una tesis, cosas así. Creo que eso es lo que le falta a la materia. No es poco, es mucho lo que le falta, eh, perdón, a la, a la carrera, ¿no? Es sí. mucho eh, porque... Es, lo, lo mencioné de manera rápida, pero son cuatro temas que son grandes y, y son temas importantes que además requieren una inversión, ¿sí? Requieren dinero, definitivamente, ¿sí? Pero yo creo, estoy seguro, que poco a poco lo vamos a ir logrando esos de, sin dudarlo. Y algo que sí es importante, pues es esta parte de mejorar o actualizar o fusionar o, o simplemente hacer uno nuevo, pues el plan de estudio. Claro, eso, eso también está muy ligado a, a lo que cada profesor quiere impartir, ¿no? Eh, eh, hay, hay profesores, eh, o supongo que hay profesores que solamente imparten lo que viene en el plan y listo. A, a, a, hay otros pues, que a lo mejor desean enseñar un poco más y se salen un poco del plan y además de abordar el plan de estudio, pues abordan otros temas que no están propiamente en el plan de estudio y que considera que sí son importantes que sus estudiantes conozcan. Entonces, Fernando, de manera general, eso es lo que creo que, que se debe modificar en la carrera. Como, te, como puedes ver, pues es, es, es demasiado, bastante, ¿no? Es, es bastante, demasiado. bastante Es bastante. Pero es bueno saber esto, que hay algunos profesores que tratan de complementar estas necesidades que aún tenemos eh, para poder salir un mejor preparados. Claro, claro, por supuesto. Y, y, y yo pienso, obviamente no conozco... Eh, no no he estado en una en una clase de todos los, los profesores del departamento, pero creo que de alguna u otra manera, al menos los profesores del departamento, pues sí tratan de hacer eso, ¿no? Tratan de de que aunque no esté incluido tal tema en, en el plan de estudios de la, de la materia X, pues ellos lo, lo impartan o al menos eh, lo mencionen y, y le prendan la chispa al estudiante, bueno, de, de, de saber qué cosa es, ¿no? De que existe ese tema. ¿no? Exactamente, de que existe y, y, y además que, que, que es útil que lo que lo, que lo conozcan y que lo conozcan y que lo aprendan. Bueno, ahora enfocándonos un poco más acerca del de las materias del módulo, ¿qué materias optativas nos recomendaría indagar para complementar esta formación en el área de instrumentación, ya sea de otros módulos, de carreras de, de, de la propia Facultad de Ingeniería o de otras facultades? Mira, Fernando, eh, así hablarte de una materia específica, decirte el nombre, pues, pues no sabría porque a lo mejor en una facultad le llaman de una forma o en otra facultad le llaman de otra. Lo que sí te puedo comentar y creo que es lo importante es que además de las materias que actualmente tenemos en el módulo, ¿sí? pues creo y considero y viene muy, muy a la par de lo que comentábamos recientemente de, de que hace falta modificar... Eh, el plan de estudios, eh, creo que los muchachos además deben aprender cosas de imagenología. Entonces, eh, creo que de en alguna, en algún momento se han sacado eh, materias, eh, esta, ¿cómo le llaman? que se imparten al final, eh, módulos de. ay, no recuerdo el nombre. Eh, y ya han habido algunos de imagenología y que justamente por falta de inscripción de los muchachos, pues no se ha llegado a abrir. Entonces es importante que los muchachos eh, eh, todo que donde quiera que vean procesamiento de imágenes, imagenología, aprenda a procesar imágenes con MATLAB, o sea, todo eso, o sea, sería una opción para los muchachos del módulo de instrumentación, sí. Y no te digo específicamente el nombre, porque como puedes ver, pues, el nombre de la materia a lo mejor aparece con el nombre de imagenología, a lo mejor aparece con procesamiento de imágenes, a lo mejor aparece en otra facultad con el nombre de procesamiento de imágenes utilizando Matlab y cosas así. ¿no? Entonces, lo importante es que eh, donde quiera que vean una materia relacionada al procesamiento de imágenes, independientemente de cómo se llame la materia y de quién la imparta o en qué facultad, pues si la pueden tomar, pues adelante. Otra que considero que es importante es la parte de sistemas embebidos, como te había mencionado, ¿sí? Eh, puede que, creo que llevan una en, a lo largo de, de, de, de la carrera relacionada con sistemas embebidos, tú, tú que eres estudiante me dirás si es cierto o no, pero en el módulo de instrumentación biomédica no hay ninguna. Y es importante, porque si estamos hablando de un equipo tanto para diagnóstico como para terapia, ese equipo tiene un núcleo, ¿sí? Tiene un cerebro, ese cerebro pues está conformado por un sistema en, en, embebido fundamentalmente. Entonces, eh, se debe conocer al menos las cuestiones principales, la, qué, qué cosa es un microprocesador, la arquitectura, un microprocesador, un microcontrolador, independientemente de la familia que sea, si es de la familia de, de los arduinos, si es de la familia de Texas, si es de la familia de Analog Devices, independientemente de la, de la estructura lo, del fabricante, ¿no? Pero los conceptos básicos se tienen que, que conocer. Una que pueden, y que, que sería útil sobre toda esta parte de, por ejemplo, el procesamiento de señales, el procesamiento de señales, recordar que la señal es un proceso estocástico real, entonces toda esta parte de estadística para ingenieros sería muy importante, donde hablen de qué cosas son las variables estocásticas, qué cosa es un proceso estocástico, todos estos relacionados con las variables aleatorias, procesos aleatorios, procesos gaussianos, procesos de Poisson, todo esto es importante para la parte de procesamiento eh, estocástico de señales. Eh, por ejemplo, algo relacionado con aquí, a quien le guste la parte de ultrasonido, sería útil llevar acústica, ¿sí? Porque eh, el, justamente la, la, la acústica es la parte de la, de la rama de la física que se encarga del estudio de las ondas de sonido, tanto las de infrasonido como las que escuchamos nosotros los los seres humanos, como la del ultrasonido. Entonces esta parte a quien le guste el, el ultrasonido, pues esta, esta parte de la, de la, de la física, eh, denominada acústica, en algunos lugares, en otros pues simplemente se le llama física del sonido, eh, pero todo esto que esté relacionado con las ondas eh, sonoras, eh, infrasonoras y ultrasonoras, pues sería bueno también. Otro tema que también es importante que los muchachos pues aborden es la parte del sistema de adquisición de datos, ¿sí? Ya quizás no llegar a procesar un, una señal, pero sí todo, todo este front-end que se le llama de, de, lo, de la instrumentación, que es donde se adquieren las señales o las imágenes, eso es un sistema, ¿sí? Entonces ese sistema tiene una arquitectura. ¿Sí? Bien o bastante bien de, de, definida en muchos casos. Entonces el estudio cumplimentaría, eh, cumplimentaría el, el, el desarrollo del estudiante del, del, que entre al módulo de ingeniería eh, de instrumentación biomédica como tal. ¿no? Pero, con, con, o sea, te digo, y puede aparecer con un nombre, puede aparecer con otro. Lo importante es, es que aborden los temas estos que te estoy mencionando. Ya tenemos como muchas opciones para complementar toda esta formación. Sí, claro, claro que sí. Este, Otra pregunta que nos hicieron mucho fue, ¿qué tan, neces ¿qué tan necesario considera que son los conocimientos en MATLAB, tanto en las materias que imparte usted, como en el, el desarrollo de un ingeniero biomédico? Bueno, Fernando, eh, MATLAB es una herramienta que a mí me gusta mucho. Sí, es una herramienta extremadamente potente, muy profesional, y que incluye eh, eh, submódulos o toolboxes, como, como se le llaman, para trabajar en diferentes áreas, en muchísimas áreas, desde el control automático hasta la informática la informática médica, lógica, FUSI, en fin. Incluye muchos eh, submódulos que nos permiten de, eh, desarrollarnos en diferentes actividades. Específicamente en la ingeniería biomédica es muy importante. Sí, se utiliza MATLAB o se puede utilizar MATLAB para casi todo. Para procesar señales, para analizar señales, para analizar imágenes, procesar imágenes, para eh, desarrollar interfaces gráficas de usuario, para adquirir esas señales, para adquirir esas imágenes. Podemos utilizar MATLAB para conectarlos con tarjetas externas como por ejemplo las de Arduino, las de Texas Instrument, las de lógica programable. Entonces, eh, MATLAB es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas. Entonces, sí es muy importante eh, que los muchachos conozcan MATLAB. De hecho, yo trato de impartir de cada semestre, con, con la ayuda de, de Carlos, eh, trato de impartir un, un curso de, de MATLAB eh, a, a los muchachos que, que se quieran inscribir. Eh, es, un curso, es un curso, no es tan básico, porque trato de abordar algunas cuestiones importantes como el diseño de interfaces gráficas, la adquisición de datos con Arduino, eh, que los muchachos deben conocer. Eh, en las materias específicas que imparto, bueno, tú sabrás que fuiste mi, mi alumno, pues usamos bastante MATLAB en el para análisis de señales, procesamiento de señales, pues MATLAB nos ayuda muchísimo. ¿Sí? a quitar ruido de una señal, a identificar eh, componentes de frecuencias, a representar eh, espectralmente una señal, tanto espectro de magnitud como espectro de fase, calcular su densidad, densidad espectral de, de potencia, en fin. Es una herramienta extremadamente útil y extremadamente potente que todo ingeniero biomédico debe conocer. Además de esta herramienta de MATLAB, eh, nos recomienda aprender otro... ¿Otras herramientas, así como de programación para el procesamiento de señales? Claro, o... claro que sí. Por ejemplo, eh, eh, muchos a muchos les gusta el LabVIEW. También es una herramienta muy profesional, muy utilizada, muy potente también. Yo, sinceramente, no la conozco. Quizás no me gusta mucho su, la manera de programar de LabVIEW, que es a través de bloquecitos, pero hay mucha gente que le resulta más sencillo que, como tal, estar poniendo código. Ah, pues adelante, es otra herramienta muy útil, muy buena también. Para toda esta parte de, de la biomecánica y todo eso, pues las herramientas que utilicen elementos finitos como ANSYS, eh, también son herramientas potentes, pero bueno, ya esas son herramientas más específicas, ¿no? Pero igual son herramientas potentes, muy profesionales, muy utilizadas a nivel mundial, entonces son herramientas que deberían estar o que deben estar en ese famoso laboratorio de computación virtual que debemos tener, todas esas herramientas deben estar instaladas en cada una de esas máquinas de, esos, de ese laboratorio cuando llegue, en algún momento llegará, esperemos que sea lo más, más temprano que tarde, entonces, todas esas herramientas deben estar. Lenguajes de programación, claro, por supuesto, el C. O sea, el C es la base de todo lenguaje de programación. Y si usted sabe C, aprende cualquier otro lenguaje de programación. No hay mucha diferencia entre un lenguaje de programación y otro. Básicamente, lo que cambia son las instrucciones, la sintaxis... Pero los ciclos son los mismos, el ciclo for, ciclo while, ciclo do while, las condicionales son las mismas, el if, el else, el case, el switch, o sea, eso es lo mismo. Lo que cambia es la filosofía de quizás, eh, o, o, ma, o más, más bien el nombre de las instrucciones y cosas así. Pero si uno aprende a programar eh, bien en un lenguaje de programación, aprender otro, pues eh, definitivamente le va a resultar mucho más sencillo. Eso es un hecho. Y yo yo si es que... parte de la lógica de programación, ¿no? Exactamente, y la lógica de programación es, es la misma, lo único que esa lógica, luego tú la tienes que plasmar eh, ya de, acord, de acuerdo con el lenguaje específico. Si es C, pues tiene sus instrucciones, si es Python tiene sus instrucciones, si es MATLAB tiene sus instrucciones, eh, si es c tiene sus instrucciones, y así, ¿no? Pero la lógica de programación es la misma, es... es es, es la lógica que uno se haga, ¿no? De, de lo que quiere hacer. Entonces, un lenguaje de programación es importante que, que los muchachos conozcan, definitivamente. Otra pregunta que nos hicieron llegar mucho fue, eh, ¿qué deberíamos saber de electrónica antes de cursar una materia del módulo? Pues básicamente lo que, eh, eh, por ejemplo, lo que se debe conocer de electrónica antes de comenzar, eh, sí, eh, antes de, por ejemplo, llevar la materia esta de amplificación y filtrado de señales, pues es más bien comenzar con conocer algunas cuestiones de circuitos eléctricos importantes, ¿no? Como las leyes, eh, las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff, tanto de corriente como de voltaje, eh, y luego la parte de los teoremas, el teorema de Thevenin y, y el teorema de la superposición. Sí, esos son cuatro herramientas de los circuitos eléctricos que se utilizan en la electrónica, en el análisis. De, de amplificadores, por ejemplo, que se deben conocer. Pero ya en cuanto a dispositivos, bueno, conocer el funcionamiento del diodo de unión PN, eh, y eso nos va a permitir, pues, introducir la parte de lo que es toda la, la parte de eh, transistores bipolares. Entonces yo creo que deben conocer estas leyes de, que más bien se, se abordan en los temas de circuitos eléctricos y ya propiamente de electrónica, pues conocer lo que son los diodos, los transistores dipolares y los transistores de efecto de campo. Ya eso es lo... Ah, bueno, quizás lo que es una fuente de, de alimentación, ¿sí? El diseño de una fuente de, de alimentación. Ya yo creo que con eso, con la materia de circuitos eléctricos, con la materia de electrónica básica inicial que llevan, eh, pero electrónica analógica me refiero, porque creo que hay una materia por ahí donde le mezclan la electrónica analógica con circuitos digitales, y eso me parece fatal, fatal, fatal, fatal, eso no debería estar mezclado, eh, ni debería ser una única materia, deberían ser más de una materia, pero bueno. Eh, obviando eso, y volviendo al tema, eh, entonces, creo que lo que deberían conocer es esto, no toda la parte de circuitos eléctricos y de la electrónica analógica, pues todo esto del diodo, qué cosa es un rectificador de media onda, de onda completa, qué es un diodo zener, qué es un LED, eh, qué cosa es un transistor de unión bipolar, qué es un transistor de efecto de campo. Ya con eso, pues ya nos da pie, aunque retomemos ciertos temas en las materias nuestras, pues ya no es lo mismo, ¿no? Llegar sin el conocimiento de qué es un transistor a, pues, reforzar ese conocimiento. Ok, este, para ir finalizando... Nárrenos un poco de los proyectos que está trabajando ahorita en la universidad y díganos en qué semestre o si hay la posibilidad de que como alumnos podamos participar en ellos. Mira, yo creo que en cuanto a la posibilidad de participar, siempre está la posibilidad de participar. ¿Sí? Quizás a lo mejor lo ideal es que el, el, eh, pa, pa, para ti como estudiante, pues conozcas algo previamente. Pero si no conoces nada, no importa, porque el chiste es aprender, ¿no? Y se supone que si nos vamos a involucrar en un proyecto es porque queremos aprender. ¿De acuerdo? Entonces, yo no le pondría límite de, de si vas en el segundo semestre o si baja en el séptimo semestre. Yo creo que si quieres involucrarte desde segundo semestre, desde tercer semestre, a participar en un proyecto con algún profesor del departamento, pues adelante. Que no te dé miedo si conoces o no conoces. Justamente el profesor, el que, el que te, te va a, a llevar en ese proyecto, pues es el encargado de orientarte y llevarte por el mejor camino y, y, y aconsejarte qué debes conocer, qué debes leer, dónde puedes buscar, ¿no? Eh, hay, hay gente que no le gusta esto, hay gente que, que prefiere sentirse más, más en confianza en cuanto a conocimiento y entonces deja eh, de involucrarse en proyectos, sino hasta sexto séptimo semestre. Está bien también. Pero considero que desde el principio lo se puede hacer sin ningún problema. Yo estuve, eh, creo que fue el año, no hace dos años, un muchacho de prepa. Tuve un muchacho de prepa que te podrás imaginar que el conocimiento que puede tener eh, no es tanto como el ya de, de un estudiante de la, de, la, de la carrera, de la universidad. Pero el muchacho, con toda la disposición, aprendió a programar Arduino, aprendió a, a, a programar en MATLAB. Entonces, sin conocer ni siquiera que era Arduino, sin haberlo visto, sin conocer que era MATLAB. Y estuvimos un mes trabajando y el muchacho aprendió. Entonces, más bien, eh, se trata de lo que uno quiera. Si te quieres involucrar, entonces sabes que tienes que aprender. ¿No? Entonces, pues, adelante. Y en cuanto a los proyectos que estoy trabajando ahora mismo, bueno, te, te comentaba hace un rato, pues estoy, soy responsable de un proyecto que se llama Herramienta Computacional para el diseño, para, perdón, para el, la enseñanza del análisis y procesamiento digital de bioseñales, ¿sí? El objetivo de este proyecto es hacer una interfaz gráfica de MATLAB, lo más profesional que se pueda, donde el estudiante... Eh, la tenga instalada en aquel famoso laboratorio que vamos a tener especializado de cómputo en algún momento, y, y pueda eh, corroborar la, la teoría que ve en el salón, ¿sí? Por ejemplo, qué cosa es un filtro digital, cómo filtrar una señal, o sea, con señales reales, señales de SG por ejemplo, que es con la que estamos trabajando en esta primera versión del, del software, eh, hay bases de datos internacionales eh, que se, donde se almacenan señales reales de SG, de pacientes reales, lo único que hace es descargarla, ¿no? La metemos a ese software y la vamos a analizar, la vamos a procesar, ¿sí? Eh, luego queremos entender, extender ese software a otro tipo de señales, ¿sí? Eh, y además, además de las cuestiones que vemos en clases, pues esa herramienta aborda otras cuestiones que no se ven en clase, que a lo mejor necesitaría un cursito previo de quizás tres cuatro días, para que el estudiante sepa, por ejemplo, de, de qué estamos hablando en esta pestañita que se llama transformada wavelet, qué cosa es, para qué sirve, ¿no? Eso en las clases no se ve, pero es una herramienta muy potente para el procesamiento digital de bioseñales y no está en el plan de, de, de estudio. Entonces, esa herramienta, el objetivo es que el estudiante, además, de poder ver eh, y practicar lo que se ve en clase y analizar y procesar bioseñales, pues vea otros contenidos que, y aborde o, o, otros contenidos que le van a, a permitir eh, cum, eh, desarrollarse mejor y ampliar sus conocimientos en esta área. Ese es el objetivo de ese proyecto. En el otro proyecto que estoy trabajando, bueno, o que voy a empezar a trabajar, digamos, es en este que te, que te comento, el, proyecto, el megaproyecto este de, del COVID, que es participamos muchos profesores o vamos a participar muchos profesores de diferentes áreas, de ciencias médicas, de medicina, de la facultad de ingeniería, del instituto de, de limas o sea, hay muchos profesores in, involucrados. Pero bueno, este proyecto apenas lo vamos a, a, a comenzar, pero bueno, ahí voy a trabajar en la, en la parte del diseño digital de lo que se quiere hacer, ¿no? Toda la parte del diseño digital avanzado utilizando dispositivos eh, reconfigurables como las FPGAs y eh, estoy tutorando cuatro tesis de, de, de diplomado eh, perdón de licenciatura eh, dos están relacionadas con la métodos para la detección temprana de alzheimer utilizando estructuras cerebrales que no se utilizaban antes como las amígdalas y el hipocampo por ejemplo y calculando algunas o estimando algunas métricas relacionadas con esas estructuras, como el volumen la, el volumen normalizado, la compacidad discreta, la tortuosidad, que nos permiten detectar o, no, o le permitirían detectar a los especialistas, a los médicos, eh, eh, el, el Alzheimer en, en una fase temprana. Eh, hay dos relacionadas con, con eso y las otras dos están relacionadas justamente con el procesamiento de señales para la detección de, de, de, de bueno, de para la detección de artefactos. Eso es en lo que estoy trabajando. Por último, además de todo lo que ya nos ha comentado, que es muchísimo, ¿por qué deberíamos elegir este módulo de instrumentación? Fernando, este módulo de instrumentación, eh, al igual que los, que, que los otros dos módulos, el de biomecánica y el de logística, creo que... que que son muy importantes todos, ¿sí? Todos tienen su parte agradable, todos tienen su parte no, no tan agradable. Pero específicamente creo que la instrumentación está vinculada con los otros dos módulos de alguna manera. Por ejemplo, si queremos eh, en biomecánica, me imagino, no sé, un dispositivo que ayude a la movilidad de un paciente o a la medicina del deporte o algo así y ese dispositivo queremos controlarlo vía inalámbrica, vía remota, o sea, al final va a tributar en el que el desarrollo de ese dispositivo va a necesitar un sistema de instrumentación, aunque sea pequeñito, pero lo va a necesitar. Entonces ya ahí el biomecánico, pues dice, bueno, yo, yo calculé las fuerzas, hice mi diseño, y necesito esto y, esto y esto, pero la parte de instrumentación me la tiene que hacer un instrumentista a fuerza. Porque no conozco de, de programar un microcontrolador, o no tengo mucha idea, o no me acuerdo simplemente, porque mi especialidad es la biomecánica, digamos, ¿no? Entonces ya ahí tiene que intervenir alguien, pues, relacionado con la instrumentación. Eh, entonces creo que este módulo se enlaza muy bien con los otros dos y con quizás con muchas de las áreas de la eh, ingeniería biomédica. Eh y nada o sea tienen que elegirlo porque van a aprender mucho se las van a pasar muy bien los profesores somos bastante entregados profesores de, del módulo que no somos muchos además pero los que somos somos bastante entregados a los estudiantes y lo que nos más interesa lo que nos interesa es que aprendan y aprendan bien y no solo lo que está en el plan de estudios sino cosas que creemos que son importantes para eh, culminar con sus estudios en el módulo pues de manera satisfactoria entonces, los invito a que se inscriban al módulo de instrumentación biomédica. Pero de manera general, te digo, Fernando, pues todos, ¿no? Todos son, son importantes. Bueno, pues ahí lo tenemos, estas palabras para tomarlas en cuenta en nuestra decisión de la elección de módulo. Pues esto sería todo por esta entrevista. Eh, doctor, muchísimas gracias por su participación en este proyecto y pues yo invito a, a los estudiantes que sigan al pendiente de nuestras nuevas este, actividades que van a seguir por parte de SOSBI y pues sería todo. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes Fernando por la invitación y estamos en contacto. Cuídense mucho muchachos. Muchísimas gracias. Eh, ¿Por qué deberíamos elegir el módulo de instrumentación? Ah, pues porque es el más bonito, obviamente.